music aquí convocados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Antes de celebrar estos sagrados misterios y acercarnos a la mesa de la palabra de la Eucaristía, reconozcamos una vez más que estamos necesitando la misericordia de Dios Padre. Tú que eres en la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado, si nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, tierra pasa a los hombres, hombres que aman, que al Señor, por, por tu inmensa gloria, gloria te, alabamos, te alabamos, te bendecimos, te, bendecimos, te adoramos, te, adoramos te, edificamos, te edificamos, te damos gracias, gracias Señor, Señor Dios, Dios Rey, Rey Celestial, celestial Dios, Dios Padre, Padre Todopoderoso, Señor, Señor Dios, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios Cordero, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre.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 con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos al Señor. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Yo mismo vendré a reunir a todas las naciones y a todas las lenguas y ellos vendrán y verán mi gloria. Yo les daré una señal, y alguno de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones extranjeras, a las costas lejanas que no han oído hablar de mí, ni han visto mi gloria, y ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Ellos traerán a todos los hermanos de ustedes como una ofrenda al Señor. Hasta mi montaña, santa de Jerusalén, los traerán en caballos, carros y literas, al lomo de mulas y dromedarios, dice el Señor, como los israelitas llevan la ofrenda a la casa del Señor, en un recipiente puro, y también de entre ellos tomaré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor. Respondemos al Salmo. Por todo el mundo anuncien el Evangelio. Por, por todo, todo el mundo, mundo anuncie anuncien el Evangelio. El evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Glorifíquenlo en todos los pueblos. Por, por todo, todo el mundo. mundo Amén. Es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Por Vayan todo. por todo el mundo y, y anuncien hablar. el Evangelio. camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor.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 Fue crucificado, fue crucificado, muerto y sepultado. Y sepultado. Descendió y a los infiernos. Al tercer, tercer día resucitó entre los muertos. Subió los al cielo. Y está sentado a la derecha, derecha de Dios Padre, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a, jugar, venir a buscar a los, a los vivos y a los, y a los muertos. muertos. Creo, Creo en, el en el Espíritu Santo. Espíritu Santo. La Santa Iglesia, Santa Iglesia Católica, Católica, la, la comunión, comunión de los santos, santos el, perdón el perdón de los pecados, pecados, la resurrección de la carne. que este sacrificio sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor, el Señor reciba reciba de tus este, este sacrificio para avance, gloria de su nombre, para, nombre, nombre, para nuestro bien, bien y de toda su, su santa sangre, iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Te lo pedimos por Jesús, nuestro Señor.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 Este es el sacramento de la misión, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.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 no, no, no nos dejes caer en la bendición. tentación y líbranos Libranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo miedo mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.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 ten piedad en nosotros con de Dios que quita su pecado mundo ten piedad nosotros con de Dios que quita su pecado mundo danos la paz invitamos a nuestros amigos de casa a participar con la comunión espiritual creo Jesús mío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 Al Señor. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Te lo pedimos por Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En el nombre del Cristo, muerto y resucitado, podamos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz y bendecido domingo. Gracias. gracias.